René-Albert Guy de Maupassant fue un escritor y poeta naturalista francés. Escribió principalmente cuentos, aunque también cuenta con seis novelas y varias crónicas periodísticas, especialmente sobre literatura francesa. El cuento elegido para hoy, de título «Lo horrible», nos va a introducir en dos historias de guerra, una en la Francia contra Prusia y otra en la incursión de Francia en África. Y ahora vamos a dar comienzo esperando que sea de tu agrado. Lo horrible. Un cuento de Guy de Maupassant. La noche tibia caía lentamente. Las mujeres se habían quedado en el salón de la quinta. Los hombres, sentados a horcajadas de la silla del jardín, fumaban delante de la puerta en torno a una mesa redonda llena de tazas y de copitas. Sus puros brillaban cual ojos en la oscuridad que, se adensaba minuto a minuto. Hablaban de una terrible desgracia ocurrida el día antes. Dos hombres y tres mujeres se habían ahogado ante los ojos de los invitados. Allí delante mismo, en el río. El general dijo. «Sí, estas cosas son conmovedoras, pero no horribles». «Lo horrible». Esa vieja palabra quiere decir mucho más que terrible. Un accidente espantoso como este conmueve, turba y trastorna, pero no hace perder la cabeza. Para alcanzar el horror no bastan las conmociones anímicas en el espectáculo de la muerte atroz. Hace falta un escalofrío de misterio, o bien una sensación de espanto anormal, contranatural. Un hombre que muere, aunque sea del modo más dramático, no causa horror. Un campo de batalla no es horrible, la sangre tampoco. Es raro que los más viles delitos sean horribles. Les pondré dos ejemplos personales que me permitieron comprender qué puede entenderse por horror. Fue durante la guerra de 1870. Nos estábamos retirando hacia pont de mer Después de haber atravesado Rouen, el ejército en torno a unos veinte mil hombres, veinte mil hombres en fuga, en desbandada, desmoralizados, agotados, se estaba replegando hacia Havre. La tierra estaba cubierta de nieve, caía a la noche. No habíamos comido nada desde la víspera. La gente huía rápido, pues los prusianos no estaban lejos. Toda la campiña normanda, de un color cárdeno, manchaba de las sombras de los árboles que rodeaban las alquerías. Se extendía bajo un cielo negro, pesado y siniestro. No se oía nada más. En el mortecino resplandor del crepúsculo, que un ruido confuso, impreciso y sin embargo desmedido de ganado en marcha, un pisotear sin límites... Mezclado con un vago entrechocar de escudillas o de sables, los hombres encorvados, cargados de espaldas, sucios, a menudo incluso harapientos, se arrastraban, se apresuraban en la nieve, con zancadas extenuadas. La piel de las manos se pegaba al acero de las culatas, pues helaba espantosamente aquella noche. A menudo se veía a un joven soldado de infantería quitarse sus botas para ir descalzo. De tanto como sufría calzado y dejaba en cada huella un rastro de sangre. Al cabo de un poco se sentaba en el suelo para descansar unos momentos y ya no volvía a levantarse. Cada hombre sentado era un hombre muerto. ¿A cuántos de nosotros habíamos dejado atrás de esos pobres soldados agotados que pensaban volver a partir inmediatamente después de haber estirado un poco sus rígidas piernas. Bastaba con que dejaran de moverse y de hacer circular por sus carnes gélidas su sangre casi inerte, para que un entorpecimiento invencible los inmovilizase, los clavase al suelo, cerrasen sus ojos y, en un instante, paralizase aquella maquinaria humana agotada. Inclinaban apenas la frente sobre las rodillas, pero sin caer del lodo, porque sus lomos y sus miembros se volvían rígidos, duros, como madera, sin poder ya doblarse o enderezarse. Los pocos robustos entre nosotros seguíamos andando, ateridos hasta los tuétanos avanzando por la fuerza de la inercia, en aquella noche, en aquella nieve, en aquella campiña helada y mortal, abrumados por la tristeza, la derrota, la desesperación y, sobre todo, agobiados por la espantosa sensación del abandono, del fin, de la muerte, de la nada. Vi a dos gendarmes que sostenían por los brazos a un extraño hombrecillo, Viejo, sin barba, de aspecto verdaderamente sorprendente, buscaban a un oficial, pues creían haber apresado un espía. La palabra espía corrió enseguida entre los rezagados que formaron un coro en torno al prisionero. Una voz gritó, ¡Hay que fusilarlo! Y todos aquellos soldados que se caían de agotamiento, que se mantenían de pie solo porque se apoyaban en sus fusiles, sintieron de repente ese estremecimiento de ira furiosa y bestial que empuja a las multitudes a la masacre. Yo quise decir algo. Era por aquel entonces comandante del batallón, pero los jefes no eran ya reconocidos y me habrían fusilado también a mí. Uno de los gendarmes me dijo, hace tres días que nos viene detrás, pedía a todos información sobre la artillería. Traté de interrogar a aquel ser qué hace, qué quiere, por qué sigue al ejército. Él barbotó algunas palabras en un dialecto incomprensible. Era en verdad un tipo extraño, estrecho de hombros, de mirar hipócrita, y se le veía tan trastornado delante de mí que no dudé ya realmente de que se trataba de un espía. Parecía de edad avanzada y débil. Me miraba desde abajo con aire humilde estúpido y astuto. Los hombres gritaban a nuestro alrededor, «¡Al paredón! ¡Al paredón!» Yo dije a los gendarmes, «Ustedes son los responsables del prisionero». No había terminado de decirlo cuando un terrible empujón me derribó y vi en cuestión de segundos a los enfurecidos soldados coger al hombre, tirarlo al suelo, golpearle, arrastrarle hasta el borde del camino y echarlo contra un árbol. Cayó en la nieve ya casi muerto. Lo fusilaron enseguida. Los soldados dispararon contra él. Recargaban los fusiles para hacer fuego de nuevo con brutal encarnizamiento. Se peleaban para poder disparar. Desfilaban por delante del cadáver sin dejar de tirotearle, como se desfila por delante de un ataúd para asperjar el agua bendita. De pronto corrió una voz. ¡Los prusianos! ¡Los prusianos! Y oí en torno a mí el inmenso ruido del ejército espantado a la carrera. El pánico, causado por esos disparos sobre el vagabundo, había aterrado a los mismos justicieros los cuales, ignorantes de ser la causa del miedo, emprendieron la huida, desapareciendo en la oscuridad. Yo me quedé solo delante del cuerpo con los gendarmes, a quienes el sentido del deber había retenido cerca de mí. Lanzaron aquella carne martirizada, molida y sanguinolenta. «Hay que registrarlo», les dije. Y les alargué una caja de cerillas que tenía en el bolsillo. Uno de los soldados alumbraba al otro. Yo estaba de pie entre ellos dos. El soldado que sostenía el cuerpo dijo Lleva una blusa azul, una camisa blanca, pantalón, un par de zapatos. La primera cerilla se apagó. Se encendió la segunda. El hombre siguió vaciando los bolsillos. Un cuchillo con el mango de cuerno, un pañuelo o cuadros, una tabaquera, un cordel, un mendrugo. La segunda cerilla se apagó. Encendieron la tercera. Tras haber palpado un buen rato el cadáver, el gendarme declaró, «Eso es todo». Yo dije, «Desvíntanlo. Quizá encontremos algo adherido a su piel». Y, para que los dos soldados pudieran actuar simultáneamente, me puse yo mismo a alumbrarlos. Les veía a súbito y fugar resplandor de la cerilla quitar las prendas una a una, poner al descubierto esa masa sangrante de carne aún caliente y muerta. Y de repente uno de ellos dijo, «Por todos los santos, mi comandante, pero si sí es una mujer». No sabría deciros que extrañé y aguda sensación de angustia me encogió el corazón. No conseguía creérmelo y doblé la rodilla en la nieve. Delante de esa informe papilla para ver bien, era una mujer». Los dos gendarmes, estupefactos y desmoralizados, esperaban que yo diera una opinión, pero yo no sabía qué pensar, qué suponer. Entonces el cabo dijo, parsimoniosamente, «Quizá venía buscando a su hijo, que era soldado de artillería y del que no tenía noticias». El otro respondió, «Quizá sea eso». Y yo, que había visto tantas cosas tremendas, me eché a llorar». Y delante de aquella muerta, en aquella noche glacial, en medio de aquella llanura negra, delante de aquel misterio, delante de aquella desconocida asesinada, comprendí que quiere decir la palabra horror. La misma sensación la tuve el año pasado hablando con uno de los supervivientes de la expedición Flatters, un fusilero argelino. Ya conocen ustedes los detalles de ese drama trost? Pero quizá hay uno que ignoran. El coronel andaba por el Sudán atravesando el desierto, en el inmenso territorio de los Tuaregs, que son, en todo ese océano de arena que abarca el Atlántico a Egipto y del Sudán a Argelia, semejantes a piratas, comparables a quienes en otros tiempos asolaban los mares. Los guías de la expedición eran de la tribu de los Chamba, de... O Arla. Ahora bien, un día se plantó el campamento en pleno desierto y los árabes declararon que, estando la fuente aún un poco lejos, irían a buscar agua con todos los camellos. Solo un hombre previno al coronel de que sería traicionado, pero Flatter no se lo creyó y acompañó el convoy con los ingenieros, los médicos y casi todos sus oficiales. Fueron masacrados en torno a la fuente, y todos los camellos capturados. El capitán del puesto árabe de Wargla, que se había quedado en el campamento, asumió el mando de los supervivientes, y emprendieron la retirada abandonando bagajes y víveres, a falta de camellos para llevarlos. Se pusieron pues en camino en esa soledad sin sombra y sin fin, bajo un sol implacable que los abrazaba de la mañana a la noche. Una tribu vino a hacer acto de sumisión y trajo unos dátiles. Estaban envenenados. Casi todos los franceses murieron y, entre ellos, el último oficial. No quedaban más que algunos spies, entre quienes estaba el sargento Popeguín. Más de unos fusileros indígenas de la tribu de los Chamba. Tenían aún dos camellos. Desaparecieron una noche con los árabes. Entonces los supervivientes comprendieron de que ahí a poco tendrían que devorarse unos a otros, y, tras haber descubierto la fuga de los dos hombres con las dos bestias, los restantes se separaron y comenzaron a caminar en fila por la blanda arena, bajo la inmensa flama del cielo, a más de un tiro de fusil el uno del otro». Avanzaban de ese modo durante toda la jornada y, cuando llegaban a una fuente, se acercaban a beber uno por vez, tan pronto como el más cercano se había alejado a la misma distancia. Andaban así todo el día, levantando en la árida y llana extensión unas nubecillas de polvo que indican a distancia a aquellos que caminan por el desierto. Pero una mañana uno de los viajeros... Cambió de improviso de dirección, yendo hacia su vecino. Todos se pararon a mirar. El que veía venir a su encuentro a soldado hambriento no huyó, pero, echando cuerpo tierra, le apuntó. Cuando le pareció que lo tenía a tiro, hizo fuego. El otro no fue alcanzado y siguió avanzando. Luego alzó a su vez el fusil y mató de un disparo a su compañero. Entonces... De toda la línea del horizonte acudieron todos en busca de su parte y el que había matado tras despedazar al muerto lo distribuyó. Se diseminaron de nuevo, esos aliados irreconciliables, hasta el próximo asesinato que los acercaría. Durante dos días vivieron de esa carne humana compartida. Luego volvió el hambre y el que había matado... El primero mató de nuevo, y de nuevo, como un carnicero, cortó el cadáver y se lo ofreció a sus compañeros, reservándose solo una porción para él. Y así continuó esta retirada de antropófagos. El último francés, Pobekin, fue masacrado al borde de un pozo la víspera del día en que llegaron los socorros. «¿Comprenden ahora lo que yo entiendo por lo horrible?» He aquí lo que nos contó la otra noche el general. Fin